salida de, de esta crisis eh, sanitaria y que lo es y que ha dado profundamente en una, en una crisis eh, social pues eh, tiene que tiene que re, releer y, y leer muy detenidamente cuáles son las metas que nos que nos marcan los 17 objetivos de, de desarrollo sostenible <música>